Truco para transformar grados a radianes, enfócate primero en que 180 grados es pi radianes y los cuatro ángulos principales, su valor en radianes serían pi medios, pi tercios, pi cuartos y pi sextos. Mira que 90 es la mitad de 180, por ende es la mitad de pi, 60 grados es la tercera parte de 180, por eso es la tercera parte de pi y así con estos dos. Estos gráficos que están acá, este es para 30 grados, mira que son puros ángulos múltiplos de 90, 45 y 60. Tú vas de 30 en 30, por lo tanto si 30 grados es pi sextos, 1 pi sextos, 2 pi sextos, 3 pi sextos, 4 pi sextos, 5 pi sextos y así vas dándole la vuelta completa, estás contando en radianes. Lo mismo acá, 1 pi cuarto, 2 pi cuartos, 3 pi cuartos, 4 pi cuartos y así sucesivamente. Y en 60 grados... Pi tercios, 2 pi tercios, 3 pi tercios, 4 pi tercios y así vas. Es una escala en el que puedes contar con radianes basado en esto.